Nosotros tenemos un teléfono WhatsApp que es el 9834-9233, está en pantalla de hecho, que sirve para poder comunicarnos de manera directa con ustedes. Nos escriben, tratamos de realmente leer la cantidad enorme de mensajes que nos hacen llegar y dar solución, por supuesto, no, por lo menos exponiendo las denuncias que ustedes tienen y que luego de haber tocado puertas, haber solicitado justicia, incluso iniciado investigaciones en el Ministerio Público, en la Fiscalía y darse... Caramba, de pronto contra una pared porque no les han hecho caso, dicen, bueno, recurro a un medio de comunicación y les agradezco de todo corazón que nos tengan nosotros como ese medio independiente, que nos conciban como un programa periodístico serio que puede, por supuesto, ayudarlos. Eh, en las últimas tres semanas, sin exagerar, debemos haber presentado siete u ocho notas, historias, en vivo, en directo, a través de reportajes, como fuere, vinculadas a presuntas malas praxis en cirugías estéticas. Esta vez se trata de una doctora que es muy conocida, María del Carmen Martínez. Es ella. Es una cirujana, además, que opera en una clínica bastante visitada, que se promociona en redes y demás. La familia de una de las pacientes de esta doctora la denuncia por negligencia. Dicen que a la hora de someterse a una liposucción, eh, le lacera, la doctora la vena cava porque utilizó un objeto cortopulsante y esto pues le generó una serie de complicaciones que finalmente acabó con su vida. La familia dice que encima no la sometieron a un examen prequirúrgico, que por más de que se trate de una intervención ambulatoria, tienes que pasar por un cardiólogo, te tienen que hacer una prueba de orina, un hemograma completo para que evidentemente el médico que te va a atender y el anestesiólogo sepan exactamente en qué condiciones está la persona en la que están a punto de operar. Pero la familia está indignada porque dice que ha pasado el tiempo, que nadie los escucha y claro, cuando se habla o cuando se pone sobre la mesa este tipo de denuncias, muchas veces, muchas veces los médicos hacen espíritu de cuerpo porque entre ellos saben que a cualquiera les puede pasar algo terrible, puede haber un desenlace fatal, no siempre hay dolo, no siempre es la, digamos, mala intención que pueda tener una persona. Yo dudo que un médico entre a sala de operaciones con ganas de matar a su paciente, pero si se cometió una negligencia, por eso se tiene que pagar. No estoy diciendo que sea el caso, pero lo que sí les estoy recomendando es que tomen con mucha atención, observen muy minuciosamente el reportaje que ha preparado Candy Quispe, porque es contundente y porque hay una familia que está sufriendo y porque hay una doctora que no está respondiendo. El reportaje. quería verse mejor y me la devuelvan cadáver, es justo. Soñaba con recuperar la figura esbelta de su juventud, pero en su búsqueda de la belleza perfecta, terminó perdiendo la vida tras caer en las manos y el lugar equivocado. Pido justicia para mi mamá, ella ingresó para una operación estética y me la entregaron muerta. Gracias. Y Karina Canales Navarrete tenía 51 años y era padre y madre para sus tres hijos. Lo tenía todo, pero no se sentía muy a gusto con su imagen. La vanidad la llevó a ahorrar durante un año para pagar una costosa lipoescultura para reducirse unos centímetros en el abdomen. Ella se iba a realizar una lipoabdominoplastía. Va por un tema estético, un tema estético que con mucho esfuerzo ella juntó su platita durante un año porque era su sueño y confió en esa doctora porque si efectivamente tú entras a las redes sociales tiene muy buena reputación esa doctora. La encargada de la operación estética fue la doctora María del Carmen Martínez Vélez Moro, una cirujana que se hizo conocida por su paso en diferentes programas televisivos ponemos en un pool todos los implantes definitivamente el de mamas es el número uno el segundo en la lista vendría a ser la prótesis de glúteo la intervención quirúrgica fue programada para el 11 de agosto en este local el Surco, donde funcionaba la vivienda y el consultorio médico de la doctora Martínez ya en el quirófano habría sufrido un corte en una de las venas principales del cuerpo por lo que fue trasladada a una clínica cercana donde finalmente falleció La necropsia arrojó que la causa de la muerte fue una laceración de la vena cava y una herida a pulso penetrante en la región abdominal y el agente que lo probó fue un instrumento de punta, filo y hoja pero un corte en la vena, pues eso no sale de la nada, eso sale por una negligencia. Hay alguien que tenido que cortar esa vena, esa vena no se corta sola. Consultamos con el médico cirujano Alberto Carlos Quirós, quien nos explicó que la laceración habría sido provocada por una cánula que se usa para este tipo de operaciones. El instrumento que usamos para operar es una cánula que es esto que tenemos muy semejante a esto que estoy enseñando acá ha pasado la pared muscular, ha atravesado la pared muscular ha entrado dentro del contenido abdominal y ahí ha chocado con la vena cava la vena cava es una vena que pasa por el medio del, del cuerpo por todos lados que recoge la sangre de, de todo nuestro cuerpo ha rozado esto y la ha lacerado ¿qué quiere decir lacerada? quiere decir que la, le ha hecho un, una pequeña expresión un pequeño agujero pero según los familiares, esta no sería la única negligencia que habría llevado a esta madre a la muerte. Ella se hizo exámenes prequirúrgicos en el mes de abril porque su programación de la operación era para mayo, pero le encuentran que tuvo problemas de presión alta. Entonces tuvo que hacer un tratamiento de la presión alta y la reprograman para agosto, pero no le volvieron a hacer exámenes prequirúrgicos. Y me la entregaron muerta. Yo no podía creerlo, yo en serio creía que esto era, o sea, era un sueño. La familia de Ivonne Canales aún no logra entender cómo una mujer alegre, sana y llena de vida perdió la vida en una de las clínicas estéticas más reconocidas de Lima, pagando 6 mil dólares por la operación. No es cualquier médico, no es cualquier clínica, no es algo barato. O sea, nosotros creímos y estábamos confiados en que esa doctora Iba a hacer su trabajo bien y que no me la iba a entregar muerta. Pese a que en sus redes se presenta como un centro estético, con más de 12 años de experiencia en cirugías plásticas y reconstructivas, la Clínica Martínez solo cuenta con licencia para funcionar como consultorio médico, tal cual comprobamos en estas resoluciones del Ministerio de Salud y del Municipio de Surco. Lo que pasa es que ellos están como giro de consultorio, pero no tienen como clínica para operaciones y cirugías. ¿Dónde te va a operar tu cirujano? No puede ser un consultorio, no puede ser al costo. Por ejemplo, este es mi consultorio, no le puedo operar al costado del consultorio. Tiene que ser en una sala de operaciones. ¿Por qué? Por los riesgos. Riesgo de sangrado, riesgo de perforación, riesgo de paro cardíaco, riesgo de que haga mala anestesia. Hay muchos riesgos. Todos esos riesgos se controlan en sala de operaciones. Agentes de fiscalización de surco clausuraron la clínica que permanece a puertas cerradas tocamos el timbre y llamamos a todos sus números pero nadie nos respondió tampoco tuvimos noticia de la doctora maría del carmen martínez quien tiene otra denuncia por lesiones seguida de muerte en el 2020 el Ministerio Público ha abierto una investigación por el delito de homicidio culposo para determinar si existió o no negligencia en la muerte de esta madre de familia. Y el Ministerio Público tiene que llegar hasta el último de esta investigación, realmente. Y pésimo, ¿no? Que una doctora, que una cirujana plástica, como es el caso de la denunciada María de Carmen Martínez, sabiendo que hay un reportaje, sabiendo que hay una cámara grabando, ¿no? La fachada de su casa, consultorio clínica, porque allí funcionaba todo, eh, no tenga, por lo menos por respeto al dolor de los familiares, ¿no? La amabilidad, el don de gente, de profesional de darle una entrevista, de concederle una entrevista a Candy Quispe y que explique qué fue lo que sucedió. Si nosotros vamos a buscar a otro cirujano plástico es porque no somos especialistas en la materia. Candy es periodista, no es médico y necesita saber exactamente qué es lo que arroja la historia clínica y la necropsia de ley. Entonces, en función a todo lo que sale allí como conclusiones, es leído, es analizado por un especialista y te explica, mira, sí, aquí lo que sucedió es que entraron y... Bueno, esto generó un orificio, hubo una perforación que hizo que ella se desangrara, muriera. ¡Qué tremendo! Y encima no das la cara, encima no hablas, por Dios. Repito, que la fiscalía llegue hasta lo último y que la municipalidad también tome cartas en el asunto, porque según hemos indagado y corroborado, aquí no había autorización para que este lugar funcione como una clínica de cirugía plástica. Una cosa es un consultorio y una cosa es una clínica o un hospital donde tiene que haber una sala de operaciones con todos los implementos y la aparatología que se requiere para atender casos como lo es o lo son intervenciones quirúrgicas. A ver, vamos a hablar de Jennifer Paredes. Les